Bienvenidos mentes brillantes, bienvenidos a un nuevo video en el canal Tonabelira. Belira. En este video quiero generar una reflexión o incluso, aún mejor, romper algunas creencias, algunos paradigmas sobre el estudio, cuando uno es adulto ya ha pasado los 30, pasado los 40, pasado los 50, y darte mi punto de vista al respecto si aprendemos peor o aprendemos mejor una lengua como adultos los kids Si es tu primera vez acá en el canal Tonavelira, te doy la bienvenida. Mi nombre es Daria Russell. Aquí el enfoque en el canal es el estudio de idiomas, de qué forma uno puede estudiar otra lengua de manera eficiente. Si es una temática que te interesa, suscríbete a este canal. Dale un click a la campanita para que te llegue el aviso de últimos videos subidos. En este video quiero romper, más que reflexionar, quiero romper eh, creencias, quiero romper eh, formas de pensar o quiero ojalá resolver algunas dudas al respecto del, del estudio de idiomas y básicamente enfocado en el punto de estudiamos peor cuando somos adultos, eh, somos más lentos, eh, nos memorizamos, peor el vocabulario, eh, ya no entra nada en el cerebro porque está tan lleno ya de cosas todas esas preguntas o todas esas dudas que incluso quizás te has hecho o te ha hecho también la pregunta válida, ¿hay alguna diferencia si yo aprendo un idioma con los 30 versos cuando estuve en el colegio? Como me gusta a mí el enfoque práctico de las cosas, voy a irme directamente al grano y, y presentarte desde mi punto de vista ventajas y desventajas que tenemos como adultos cuando aprendemos otra lengua, así que veamos, partimos con las cosas negativas, para terminar de una buena forma. Partimos con las desventajas. Desventajas de estudiar un idioma como adulto, y quizás eso puede ser una sorpresa para ti. Una, un punto que yo veo como desventaja es tu formación escolar. Vas a decir, a ver, a ver, ¿qué me quieres decir? Tu forma de escolar, tu forma escolar en qué sentido. Que tú recorriste una formación en un colegio, Recorriste un formato de cómo te enseñaban ciertas materias, ciertos ramos, ciertas temáticas, con un profesor frente tuyo que te mostraba cosas y tú tenías que repetir y tú tenías que aplicar y con eso se medía o se evaluaba si tú sabías una temática o no sabías una temática. Haber recorrido por muchos, muchos años ese formato de estudiar, yo lo considero como una desventaja porque es como una automatización o un sistema que uno ya tiene metido como forma de estudiar y puede ser una limitación bastante importante, bastante importante en el proceso de adquirir un, una, una nueva lengua porque adquirir una nueva lengua requiere de cierta flexibilidad en uno y requiere de cierta exploración y bastante apertura al respecto a qué opciones existen, cómo puedo hacer esto y requiere por sobre todo el no tratamiento de un idioma como un, una temática, un ramo en el colegio, un ramo en la universidad, requiere de otro punto de vista, requiere de otro ángulo, requiere tratar esa temática es que es el idioma de otra forma. Por lo tanto, si tenemos muchos años encima de haber vivido el aprendizaje de una forma, yo lo veo como una desventaja porque nos tenemos que liberar de todo eso. Otro punto que yo considero como una desventaja es el punto que, como hemos recorrido ya bastantes aprendizajes a lo largo de nuestras vidas, a lo mismo a lo largo que es, ya, ya construimos cierta identidad, ya tenemos una identidad sobre nosotros, como, sobre cómo aprendemos, sobre cómo somos como estudiantes de una temática. Y acá hay dos, acá hay dos, acá hay dos puntos que quiero decir. Un punto es el que como ya he, hemos estado quizás mucho tiempo no en conexión con la situación o no en una situación donde estamos aprendiendo algo completamente nuevo o sea no estamos, no hemos estado en una situación de aprendiz por mucho tiempo puedes generar una dificultad al entrar en ese un proceso de, de, de voy ahora a aprender una nueva, una nueva lengua y lo otro que veo como desventaja pero nada que no se puede repetir es que no nos gusta la sensación de, de, de ser aprendiz no nos gusta la sensación de, de no sé nada de esto y en realidad necesito que alguien me muestre o necesito que alguien me enseñe porque también por distintas razones de formación no siempre está mejor visto la persona de aprendiz o la persona que adquiere algo nuevo porque es el, el que no sabe, el que le hay que mostrarle todo el que siempre sigue y no, no se celebra realmente lo que significa ser un aprendiz de algo, no se celebra tanto que, que tú quieres hacer algo nuevo y estás con toda la curiosidad y la apertura de, de que te muestren algo y que hay, no haya ningún juicio de ninguna parte en esa situación. Esto para mí son los dos puntos claves o dos puntos importantes que considero una desventaja, si le queremos poner un título, eh, una desventaja de estudiar un idioma en la edad de un adulto pasamos ahora a las ventajas cuáles son las ventajas de estudiar un idioma cuando ya hemos salido del colegio, ya hemos estudiado, ya estamos en otras etapas de la vida una ventaja y quizás te vas a reír en este punto una ventaja es haber pasado por una educación formal en tu vida pero espérate, si eso ha sido una desventaja exacto, eso puede ser ventaja y desventaja al mismo tiempo eso es una ventaja bajo el punto de vista de tú ya pasaste por una educación formal. Eso significa que tú te has entrenado a sentarte a estudiar, a sentarte a hacer ejercicios. Te has entrenado o has trabajado en entender el concepto de la disciplina, de entender si yo quiero tener una buena nota o quiero tener mucho conocimiento de esta temática necesito sentarme, necesito dedicarle tiempo tienes ese concepto ya dentro de ti y es una gran ventaja cuando estudiamos una, un idioma nuevo porque es un proceso que dura, es un proceso que necesita que le invertimos tiempo constante y consistente y por lo tanto necesitamos también de nuestra disciplina para eso, para hacer que eso sea una, un, un, una inversión de tiempo continua. Por lo tanto, gran ventaja ya haber entendido conceptos como persistir, la persistencia o la determinación en algo y la disciplina de enfocarse en una temática y volver a sentarse una y otra vez. Otra ventaja, y nuevamente te puedo hacer reír porque es el mismo punto que yo he mencionado anteriormente en las desventajas. Otra ventaja es que ya no eres una hoja en blanco. Toma el mismo punto que mencioné en las desventajas de que tú ya formaste cierta identidad, significa como metáfora que tú ya tienes algo escrito en tu... si tú fueses una hoja de papel, esa hoja de papel ya no es blanca, esa hoja de papel ya tiene información, tiene una identidad, tienes identidad al respecto de cómo estudias, de qué formato, de tu eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es una desventaja, pero también es una ventaja, porque tú ya construiste una identidad, tú ya construiste algo sobre ti, pero por sobre todo tú ya adquiriste experiencias, si ya tienes experiencias vividas. Esas experiencias pueden ser transversales, pueden ser... en conexión con, el, con aprender un idioma, pero en realidad aportan todas las experiencias que uno vivió en la vida que sirven como mensajes importantes, como, como aprendizajes o lecciones importantes adquiridas y eso es una gran ventaja para estudiar o para trabajar en, en adquirir una nueva lengua. Otra ventaja que existe de estudiar un, una lengua como adulto es que entendemos ya que existen métodos, que existen ciertas herramientas, que existen ciertos formatos de estudio eso es súper importante de entenderlo y llevárselo también al proceso de estudiar una lengua por lo tanto es una grandísima ventaja cuando queremos adquirir un nuevo idioma En conclusión, quizás ya te diste cuenta que todos los puntos que yo considero desventajas y ventajas son ambos al mismo tiempo entonces, la conclusión que yo te quiero indicar acá, o la reflexión que te quiero dejar, o un poco romper ciertas limitaciones, ciertas creencias, ciertos prejuicios al, al respecto del estudio de idiomas, que obviamente tenemos una fisiología, obviamente hay una, una diferencia en un poquito la plasticidad del cerebro que tiene un niño pequeño versus un adulto, un niño sabemos que aprende de forma más como esponja porque requiere ingresar muchísima información porque se está formando el funcionamiento del, del mundo y, y esa parte claramente ya no la tenemos tanto como un, como un niño, pero eso no significa que nuestro cerebro está ahí, está quieto, al contrario la plasticidad del cerebro la mantenemos hasta nuestro fin de los días. La plasticidad del cerebro siempre está y siempre tenemos opción y acceso a cambiar estructuras mentales, siempre tenemos acceso a, a cambiar formatos de estudio, formatos de pensamiento. Quiero dejarte un mensaje adicional o un reto que te puedes tomar como un reto, como un desafío, y es entrenar tu mentalidad de aprendices, entrenar tu mentalidad de ser un estudiante, de estar abierto, curioso a, la, a, a nuevas posibilidades, a nuevas formas de estudiar, a explorarlas, a incluso eh, olvidarte de formatos que has visto anteriormente en tu formación, en tu, en, en tu educación, que tener esa mentalización o tener ese seteo mental es un gran aporte para el proceso de estudio de idiomas. Así que, como te diste cuenta, tienes muchísimas ventajas de aprender un idioma como adulto y hay que utilizar las cosas que tenemos a favor y enfocarnos en ellos en vez de buscar las limitaciones que tenemos. Con esta reflexión me despido. Espero que te gustó. Si tienes otros puntos que tú consideras a favor o, a, o como una desventaja de estudiar un idioma como adulto, tienes unas experiencias al respecto, me gustaría leerlas en los comentarios. Si no estás suscrito al canal todavía, suscríbete para recibir más videos de este tipo, más reflexiones, más tips y trucos al respecto del estudio de idiomas. Con eso me despido y me alegro mucho vernos en el siguiente video. Best of nächsten Mal.